Hace varios días, nosotros planteamos la situación con los parqueadores eh, que hacen el trabajo de cuidarle su vehículo. Cuando usted va a un lugar, usted parquea su carro en una calle cualquiera y cuando usted viene, encuentra que una persona le puso un cartón a su carro o una persona que supuestamente de que le estaba cuidando el vehículo. El periodista Vladimir Paula, de esta empresa, presentó en la noticia de ayer, un señor que estuvo a punto de pelear con un parqueador por una situación. Yo quisiera que, por favor, los muchachos me coloquen las declaraciones de ese señor y, de, y del propio parqueador para ver qué se generó ahí entonces luego venir con el análisis sobre este tema. ¿Lo tenemos listo, muchachos? Todavía. Bien. ¿Qué nosotros estamos proponiendo sobre esta situación? Que no. los ayuntamientos deben regular a, a los parqueadores y a los cuidadores, parqueadores y cuidadores de vehículos. ¿Por qué? Porque hay un derecho en la Constitución. Ya estamos listos. Vamos a escuchar lo que dijo el señor que tuvo el problema con el parqueador. Vamos a escuchar Cuando estoy en el carro de Caribe Express, yo me he parcado por una o cuatro veces ahí, cuando yo me paro ahí, ahí en la, ahí en la, en la Colón. Cuando yo me paro ahí, una hora. la iglesia Santana? La sí, catedral. sí, en la catedral. Sí. Cuando yo me paro ahí, el tipo me ha hecho la vida imposible a mí. Y por cuatro veces, porque él quiere que le paguen parqueo obligado. Él desconoce de que yo no le voy a pagar el parqueo, pero yo no tengo que pagar el parqueo a él. Yo pago un parqueo si es privado. Son de los parqueadores. De los parqueadores. Entonces, cuando yo fui allá y le dije a, a donde José Manuel, a no, los muchachos que están ahí, que están ahí frente. Dice, no, pero el mismo problema lo tenemos todos con esa persona. Cuando eh, dice, de, ah, pues yo también, yo voy a poner la querella y cuando vine aquí me dijeron que tengo que ir a que tengo que buscar el nombre de él. Para... Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que le hizo? ¿Lo amenazó? Me, me amenazó de entrarme en la pedra y carro. Sí, entonces, si Ale, Ale tiene que hacer algo con los parqueadores, porque esa persona no puede estar ahí parqueando gente, buscándole problemas a una gente que ande trabajando. Y tiene que agarrarlo y meterlo preso y quitarlo de ahí. Usted no puede eh, estar parqueando vehículos. Que usted, no puede, usted no es una persona útil para ganarse la vida aquí parqueando carros. Porque si le dieron, le dieron. Si no le dieron, no le dieron porque no es obligación. Bueno. Se paga placa, se paga seguro. Se paga... Bien. Hace varios días yo hablaba sobre este tema y decía que el ayuntamiento tiene que regular a los parqueadores o cuidadores de vehículos. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su artículo 51, establece el derecho de propiedad. Y dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad, que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Y que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Y ahora paso a explicar. Yo compro un vehículo que, por ejemplo, me cuesta 300 mil pesos y que cada año tengo que pagar. Eh, un impuesto por ese vehículo. Ahora te, hay que renovar el mapete. ¿Qué resulta? Yo tengo el derecho, según la constitución, de yo disponer de ese vehículo. ¿Y qué yo dispongo? Que cuando yo lo parquee en cualquier sitio público, como es la calle, nadie vaya a colocármelo un cartón sin mi consentimiento. Es decir, que usted no puede utilizar mi carro para ganarme dinero a mí mismo sin mi consentimiento. ¿Qué debe hacer el ayuntamiento? Regularlo, eh, tomar a estos muchachos, identificarlo y decirle, mira, tú no, puedes, tú no puedes colocarle a ningún vehículo un cartón sin el consentimiento del propietario, porque yo tengo el derecho, según la constitución, de la disposición de ese vehículo y yo dispongo que no me lo toquen ese vehículo porque es mío y yo pago mis impuestos. Entonces, tú vienes y parqueas tu vehículo, por ejemplo, cerca del Parque Duarte, en San Francisco de Macorís, y cuando tú vienes, tú lo encuentras con un cartón colocado, y una gente que ya te lo está cuidando sin tu consentimiento, y mírenlo ahí, el artículo 51. ¿Qué debe hacer entonces eh, la sala capitular de San Francisco? Emitir una resolución, y esto es una propuesta que le estoy dando, donde a ellos se le prohíba se le prohíba colocar cualquier tipo de cartón y cuidar los vehículos sin el consentimiento del propietario. ¿Por qué? Porque es una especie de contrato que se hace. No, ¿Y qué establece no, el no, Código no, Civil? Pero ¿qué establece? No hay sí, sí, hay una violación, porque no, tú me la estás no colocando. No, si sí, ponme la imagen ahí de, de, de, de, de los carros con los cristales y, y, no, y, el, no, y el cartón. No, no, no, no ¿Qué resulta...? Eh, cuando tú me le pones ese cartón que no es mío a mi vehículo, tú me estás violando el derecho de propiedad. Sí, pero no te propiedad. le está produciendo un daño bueno, al pero, vehículo. Pero, pero, pero pudiera ser que sí. No, Entonces, no, tú no me te está está causando, un daño. Tú me estás causando a mí una incomodidad no, tú te eh, te porque equivocado. me estás comprometiendo moralmente. Tú estás es equivocado. Yo quiero que oye, a mi vehículo no me le pongan... Mira, primero oye, que no me lo cuiden porque oye, tampoco ya tú hay has una dicho garantía. Eso. Ya tú has dicho todo eso. Ahora, déjame decirte algo. Uh -huh. Lo primero es que el ayuntamiento no puede regular ese asunto porque es una cuestión de tipo general. El ¿Cómo que no? no claro que sí, porque... No, no, no. Ella es, un en un general, es un asunto general. Es un asunto general. El amado. ayuntamiento está para regular cuestiones locales. ajá, ¿sí? porque Pero el, locales. Eh, cada, cada municipio regula No importa. Aún cuando, cuando funcione aquí. Yo te voy a, te voy a decir una cosa. Uh -huh. El tema de la basura, el tema de la de las señales de tránsito. El ayuntamiento solo puede regular las señales de tránsito cuando se ponga de acuerdo con el Instituto de Tránsito, con el Intran. Si no, no lo puede regular él solo, por sí solo. Porque llamada? el tema del tránsito es un tema re, eh, general, nacional, de, de, no un tema sí. municipal. ¿Tenemos Adelante una llamada? la llamada. Buenos días. El, hello. Sí, buenos días. El, hello. Sí, buenos días. Buenos Dígame. Días. Este país hay que vivir y viviremos. Yo tengo carros del 80. Yo nunca me hago por el favor que me hace un infeliz para ganarse su comida. Oh, eso otra. es verdad. Pero eso no tiene tumba que ver. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver por sacarlo del aire. Eso, usted, usted, usted tiene eso. razón. Pero bueno, que esa es su postura. A eso iba. Pero que, es, Gracias por la llamada. Señora, a eso miren, iba. La democracia, señor es terminar, amplia. Déjame El hecho terminar. de que usted tenga esa posición, usted tiene que respetar la terminar. mía. Sí, pero no te estáis respetando No, sí, tuya. porque me tumba eso y eso. No, Eso no es un inicio. Ni es lo que yo diga, ni es lo que él diga. Oye, ¿y qué clase de piel es que tú tienes? No, no, clase de piel es que tú tienes. A Todo le, le, bueno, le, le, le a nace un estoy, a, mí me gusta, a mí me gusta que me pongan el calcetín. Bueno, a mí no. Por eso es voy derecho. Derecho. Oye, a pasar. Óyeme, óyeme, yo le, le doy, el doy una, una monedita con mucho gusto. Óyeme, El, el problema tuyo Vamos es ver. lo siguiente. Escucha, como Vamos te ver. dijo la señora. Primero es un tema nacional. Segundo, eso no afecta a la propiedad porque en ningún momento el cartón está dañando la propiedad. Tampoco el cartón evita que tú puedas hacer uso de tu propiedad, que son los atributos de la propiedad. Uso, abuso. ¿Está violando la propiedad? No, le, señor. Le, no te la está le violando. Está poniendo algo que no, señor. No te la está violando. Si tú le dices al tipo, quítame ese cartón, él va y te lo quita. Y eso pasa regularmente. Pero si es que yo, si yo no quiero ha... que se lo pongan. Pero déjame hablar. Dale, por dale. Favor. Por, habla, habla. Si cuando tú. Tienes el cartón dice quítalo. Yo no quiero cartón. Él no, él no te va a obligar a que tú se lo pongas. Eso es lo primero y lo segundo es, si tú le dices que no tiene dinero en los bolsillos, eso es lo que pasa regularmente. La, el, el tipo no te hace nada. Tenemos una llamada. Y el problema ¿Tú es que... ¿tú no oye lo que dice ese señor. Sí, pero ese es un caso específico. Vamos a ir a la llamada para yo explicarte sí, qué es lo que está pasando allá adelante. Buenos días. Sí, Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Le habla Carmen Maña, ¿Quién? Eh, yo. ¿Oh? trayendo bien yo no tenía no tenía eh, menudo para darle en ese momento y lo que tenía era unos pesitos y algunos cinco pesos cuando se lo pasó lo que hizo fue yo el dinero en el vehículo te lo tiró claro que sí. Entonces, sí. exactamente sí. Sí. Entonces, puede aparecer son... un o sí, dos, pero todo el, el común denominador no, no pero así. por eso es vamos que a hacer hay... una pausa para que Yerjan sí, se volvemos, le un poco volvemos. la adrenalina y nosotros regresamos Quédense ahí, para que sigamos con este tema. Vamos el a seguir tema. hablando quédense de ahí. este tema, porque sí. está bueno. No se vayan, quédense ahí, que vamos a seguir okay. debatiendo este tema. Cuidar el vehículo, o si le van a poner el cartón a, al carro, que es mío, el carro, que no se le olvide. Eh, ellos deben tener el consentimiento mío como propietario. ¿Por qué? Porque es una especie como de contrato. Tú me cuidas el carro, yo te doy algo. Pero no te está cuidando ¿verdad? el carro, el cartón eh, es para evitar el, el, que el calor... mira, te el estoy calor. poniendo el cartón para que tú, eh, no se te caliente el carro, y yo te doy algo, yo te pago por eso, por ejemplo, sea 10 o 25 pesos. Pero tú para eso tienes que contar con el consentimiento mío. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que para una convención, con una especie de contrato, tú tienes que tener, que El consentimiento de, la, de, de las partes. tiene que tener llamada. capacidad para contratar. Tiene que haber un objeto, un objeto no, cierto que, que forme eres, la materia. Y regulero, tiene que ser que algo eres. lícito. Adelante, Vamos buenos días. Buenos días. días. sí. Buen día. Buen día. Buen día. Buen, Buen día, día, le escuchamos. Por favor, usted necesita ¿no? prepararse más. ¿Cómo? ¿Aló? Usted necesita prepararse más para ser un actor de la República Dominicana. Este es un lego es lo que es un lego Pero usted no me conoce, caballero. Pero que usted no sabe, usted no, no conoce mi pedigree. Oye lo que me está diciendo que yo tengo que prepararme más, pero que ¿quién es usted que está de aquel lado del teléfono para decirme que yo tengo que prepararme más? Usted no me conoce, Porque usted. Es que, usted es que no conoce, que usted pero es que es no, no conoce mi currículum. Lo toma pero por yo, estoy, yo me estoy amparando, pongan Hay que, el hay que llevar un notario público pero para que le la... pongan o no le pongan el cartón al carro. Señores, pero por pero Dios Dios, el ya. artículo ahí de la Constitución. Yo me estoy pero amparando. No es eso viejo, de es ese que artículo. no hay daños al vehículo, no, sí, no hay daño a la propiedad. Yo no estoy diciendo que hay un daño, yo estoy diciendo que no me violen el derecho que yo tengo a disponer de mis bienes y qué yo dispongo, que no me le pongan el cartón al carro que es mío, porque incluso... Te falta mucha toga y birrete. Bueno, aunque me... Eso falte, es lo que yo veo. Me Falta mucha toga y, y birrete, muchos eso... procesos perdidos bueno, para poder y, aprender. Y eso este, puede el derecho. ser, pero yo me estoy amparando de, de ese derecho yo constitucional. Yo te voy a decir una cosa, aquí es... hubo una persona que llamó hace, hace, hace un rato y dijo algo que es verdad. Este país tiene una enorme deuda acumulada es... con las clases más pobres de este pero país. Pero es que no, es que... Oye, déjame mío. terminar. La razón por la que esos parqueadores existen es porque aquí no hay oportunidades de trabajo que no digamos, adecuadas. No, hay que estudiar. Por eso están ahí, porque si hubiese oportunidades de trabajo. Pero hay claro, dime, hay, hay dime. que estudiar. No, no, pero hay que estudiar y hay que prepararse también. Hay que Oye, estudiar es, y hay que pero prepararse. No todo el mundo puede ser profesional. Es que, es que por tú Dios. necesitas limpia bota, tú necesitas claro, el parqueador. Sí, pero. Pero es lo que te digo, es tú que necesita, limpia bota, Óyeme, tú necesitas todas esas funciones para ser eficiente sí. la vida entera. y yo estoy de acuerdo. Ese que te limpia los zapatos te permite a ti estar bien presente. Pero yo estoy de acuerdo, idea. pero Tenemos para él llamada. limpiar mis zapatos tiene que tener mi consentimiento. Tenemos Eso es lo que llamada. yo estoy planteando. Tenemos otra llamada. Buenas. Adelante, buenas. Bueno, buenas. No buenos, sé, hoy. Días. Buen sí, día. buenos días. buenos días. Ya, ya. Ajá. Por favor, de... Pero vamos a discutir. esto. Aire. Oíste, que tú tanto... Ajá. Déjame decirte: el, en primer lugar, el único sector que cree que no hubo fraude. Hablando del fraude. Se le está cortando la llamada. Se le está cortando, pero ya está, no es está, no, no, está hablando del fraude. No, no, Pero ya está hablando del fraude anteriormente. Okay. Eh, está bien. Eh, Señora, bueno. lo que yo me estoy eh, eh, refiriendo es, no es a prohibirle a ellos que no trabajen, claro que sí, es a que ellos estén regulados y que tengan el consentimiento mío, como tú decías, Fulvio, una gente que va a limpiar los zapatos, por ejemplo, mis zapatos, eh, me tiene que pedir permiso y decirme le limpio los zapatos, entonces tiene que contar con el consentimiento mío, no puede ser que yo vaya caminando y una gente me agarra los zapatos y comienza, y comienza a limpiarme si una chica porque así, si no, así oye, no si fuera una chica exuberante con poca ropa ¿Tampoco, yo estoy seguro ¿tampoco? que no estuviera hablando de esto aquí, me está aquí. Condicionando, ¿Seguro no? me está condicionando no, pero no, tampoco, que estoy seguro es que, que yo tengo no el derecho de, de decidir sobre sobre lo mío y porque la te, bravo me porque te dijeron tipo pero si te dicen, ese tipo es sumamente tipo. no te pone bravo, eh, no porque fue en término despectivo y yo que creo que aquí, aquí, aquí tenemos que discutir argumentos que Mira lo que dice yer la persona que, que, yer que, que yer yo necesito prepararme más él no me conoce yer él yer no que sabe que el está haciendo el trabajo de parquear de cuidar el vehículo de ponerle para que el sol no te da y qué garantía ¿sí? te, y te da eso es un es un individuo es un ser humano ¿Sí? que está haciendo una función ¿Sí? claro. si yo voy y me parqueo y él me y él va y me pone y yo le, le permito todas esas partes él está haciendo un ah, buen trabajo. Ah, pero para lo mí. acabo de decir. Para si tú mí, le ¿verdad? permites, pero incluso, si yo no lo permito, porque yo incluso tengo hecho, un parasol. El, el hecho de tú decir que no, que no quiero. De tú decir que no quiere. parece es mi derecho? Ok, es tu derecho, pero no tiene por pero qué no denigrar. Daño, no, no hay pero hay que nadie lo está denigrando. No daño, lo, tampoco, nosotros lo que no estamos daño. diciendo es que hay que regularlo y que para ello colocarle ese cartón a mi vehículo, hay igual, tiene que contar con el consentimiento. Adelante. Una llamada. Adelante. Buenas. Buenos días. Aló, aló. Bueno. ¿Está ahí? Se cayó. Aló, sí, ah, okay, Ahí está. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Amén, amén. Muchas amén. gracias. Fulvio, bendiciones. No está Carolina gracias. ni está Francis, pero no. bendiciones para todos. Saben que lo aprecio. Gracias. Muchas gracias. Mira, eh, ya. Ah. ya, ya. primera <risa> vez que te voy a dar a ti, eh, eh, eh, wow, hoy te voy a aceptar, te voy a dar eh, eh, el 100. Oye, hoy sí, hoy está eh, conmigo. Mi opinión de hoy es para decir: yo soy una amante a la, a la clase baja de ayudar a las personas, pero sí la tiene la razón de lo que te estás diciendo hoy. Oye. Porque mira, es que ahora con esta, esta violencia, estas cosas que están pasando. Ellos llegan y te ponen el cartón. Entonces, como un compromiso. Fulvio estaba diciendo ahorita que lo hacen para... O oh, no sé si fue el señor que está al lado. Amado. Que es para el sol. Es para el sol, supuestamente. Pero no es para el sol que lo ponen. Ellos lo ponen para comprometerte. Sí. Entonces... Sí, pero si tú no, no le das momento, un centavo, ellos no se ponen bravos Se quillan, se quillan mucho, sí. Hay Algunos. personas que no tienen, no tienen moneda, mira yo a veces al momento sí. que no he tenido moneda que he tenido todo el dinero entero Así y he tenido es. que, que ver para uno darle y ellos le agreden y le hablan mal y es lo mismo dice Yan, él, él no es que lo quiten es como que lo pueden haber orientaciones para llevar esos grupos o identificarlos estos son los que van a poner esto o ellos pedir permiso claro bueno eso es lo que bueno. está diciendo Yan, que lo preparen a esos grupos porque uno ahora mismo está sufriendo mucha agresión y además de eso, es violación a tu derecho Claro, al bueno, derecho de propiedad. Llamada. Es como que tú llegues y encuentras una gente sentada en tu vehículo, tiene no que quitarse de ahí porque miren, ese no vehículo no te pongas no hablando de regular, que el ayuntamiento va a hay que regularlo y, y hay que regularlo. y le cobra el puerto y entonces lo sí, va a que cobrar Incluso, incluso <risa> también cobrarle un arbitrio, <risa> Señores, porque <risa> ellos están utilizando el espacio público para eso. Esto se acabó por el día de hoy, ya será mañana cuando regresemos este equipo mucho Tienen más ampliado como el que queda a esta hora, que regresará con ustedes desde las 7 de la mañana en otro programa de mañana. Buenos días a ustedes. Sí, buenos días a todos. Buenos días a, mañana buenos es días una a ustedes. Está obligada. Mañana nos vemos. Mañana. En mañana de, ma no vemos. En otro... de mañana.